Hola, buenos días. Soy Aitana y esos dos son mis dos compañeros de la carrera que estamos haciendo, bueno, más bien ciclo, realizaciones audiovisuales en el Centro CESUR. Y bueno, pues estamos haciendo un proyecto en el cual una de las pruebas es realizar varias preguntas a una persona de la calle. En este caso te tenemos aquí, director de cine, y te queríamos hacer dos preguntas relacionadas con tu profesión. La primera pregunta es que, ¿qué te motivó a estudiar cine? Uh -huh. Vale, pues yo lo, lo primero es que no, no estudié específicamente, no empecé estudiando cine, eh, cuando hice la carrera que fue comunicación audiovisual, lo que quería hacer eh, era sobre todo el, el periodismo de investigación y que luego generó en documentales, o sea que mi principal objetivo eran, era hacer, hacer documentales por la investigación que suponía trabajar en profundidad un tema y luego es luego verdad que ya me dieron una beca para una escuela de cine y ahí sí que empecé a relacionarme más con la ficción y sobre todo la, la necesidad de, en ambos casos es, la necesidad de profundizar en, en algún tema que te, que te inquieta o que te genera algún tipo de, de, de interés, pero la sensación de, o sea, la oportunidad de poder, un espacio para poder profundizar eh, a través de la narrativa. Y bueno, la segunda pregunta es que si tienes algún mensaje o algún consejo para la gente que está estudiando este, este tema. Pues el principal eh, consejo es hacer. Yo la verdad que no, no soy muy partidario, no creo que realmente hacer cine se pueda realmente enseñar, sino que, que eso, o sea, se puede enseñar lo que son técnicas y herramientas, digamos, de, del oficio, pero, pero lo que es el tener una mirada o un algo que contar, ese punto de vista que, que tienes cuando abordas un tema, creo que eso es una cosa que solo, solo se genera en la, en la práctica y en la búsqueda personal de cada uno de cuáles son, no solo los temas que quieres tocar, sino desde de qué manera lo vas a enfocar. O sea que la primera recomendación es, eh, sobre todo, hacer. Pues muchas gracias, estas han sido las dos preguntas y gracias por venir. Gracias.